El Tribunal Superior Electoral, Ángel Busca Diario Libre o cualquiera de los periódicos, porque ya está en todos los periódicos, dice que Leonel Fernández no tiene ningún impedimento para ser candidato. Es una derrota para el gobierno. El gobierno afanosamente ha querido impedir la candidatura de Leonel. Ya Leonel ganó un primer round, son varios rounds porque la Junta, el Tribunal Constitucional, le dio también a la Junta Central Electoral para que en un plazo de dos días se pronunciara a ese respeto. Pero estaba viendo una información que dice que la Junta eh, va a esperar que el Tribunal Constitucional se, se pronuncie en ese sentido. Buenas tardes. Hermano mío, hermano mío, te pongo ahí, oyúmen. No se oye nada. ¿Aló? Hay problema, hay problema ahí. Aquí hay como problema, oye, men, me estás diciendo que hay como problema, que no se está escuchando, ni se escuchan las llamadas ni nada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En el área, ¿me está escuchando bien? Ah, pues está bien, está bien. Bueno, entonces eh, le decía que el Tribunal super. vamos a ver si, si conseguimos Diario Libre o uno de los periódicos para yo presentarles información, porque esta lucha política que se va a librar en el país, eh, miren ahí, TC. Dice no hay impedimento constitucional, pónganmelo en grande, men, no hay impedimento constitucional para la candidatura de Leonel Fernández presidencial. O sea que según el Tribunal Constitucional, Leonel puede aspirar. Buenas ¿Sí? tardes. Oye, Omar. Sí. El canal se ve empañado y no se escucha bien como, cuando tú hablas. Caramba, qué barbaridad. Gracias. Empañar, empañar, no se oye bien. ¿Sí? Ay, Dios santo. Gracias, hermano. Vamos a ver cómo Que ponga el 312, a ver. ¿Por no po pon. Que esté en HD. Sí. El que no tiene las cajitas no lo ve. Pero debió haberse lanzado una campaña para que la gente supiera que si, si estamos en HD. Ay, María Purísima. Eh, el 312, canal 312 Que lo pongan a ver Buena primo ¿Cómo está usted primo? Un placer pues Yo lo estoy escuchando bien Lo estoy escuchando bien y se ve bien ¿Se está escuchando bien? Sí ¿Y, y, y, se, ¿y la imagen primo? Se ve como un poquito opaca pero se ve Se ve bueno, sí. es una buena información, primo. Gracias. Sí, se está viendo bien, primo. Gracias, primo, gracias. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será por sectores o algo así? Posiblemente sea por sectores. Sea por sectores. Eh, vamos a ver aquí. Buena. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo se está viendo el canalla? Eh, Tiene poco audio. Hay poco audio. En el como oscuro, uh, se ve bien en la imagen pero como que le falta brillo pero está como brillo a, la, a la, oh. la imagen usted ha escuchado lo que yo he hablado sí, sí, yo lo puse ahora el canal pero yo lo estoy escuchando a usted hablando ¿Y si ahora y pero se si oye yo lo oigo bien ah. a, a pesar a pesar de que tengo el volumen a todo a 31 para poderlo escuchar a 31 o oh. Ah, Espérense que aquí me ta... está, buena, buena tarde, Franklin, buena tarde. Franklin Franklin ese, sí dígame, Hello. aquí se ve bien un poco oscuro, un poco, se, se escucha bien, se escucha bien, ah bueno, sí. eso, eso, sí, eso, sí. eso, hasta el, hasta el 30 Subido hasta el 31. Ah, eso, exacto, ah, pero sí. eso hay que reportarlo. Gracias, sí, Francis. Okay. Eso hay que reportarlo que para poderse escuchar más o menos bien hay que subirlo al 31 y que ah, todavía, eh, señor, es entrenando un nuevo sistema que se conoce como HD y parece que los comienzos son un poco difíciles. Dígame, chino. <risa> Bu buena. Buena Buena Sí Sí, un placer Ah, mira, dice Gracias, hermano, gracias Dice que en el silencio no se ve En el 312 y el audio no está bien Dígame, Chino Omar Sí Omar, sí. ¿Qué te parece la decisión del TCS con esa, con esa, eh, eh, como te digo, con la decisión que tomó el TCS, el Tribunal Superior Electoral, ahora se separan los macos de las cacatas, como dice Danilo? Bueno, ahora van a haber tres fuerzas políticas en la calle y es para afuera que no, no quiero, mar, porque Modestia y escuche bien, escuche esto. No podemos ser ciegos, ni locos, ni estúpidos. El expresidente Fernández en este país es un líder. Y por lo menos aunque sea mil o 700.000 votos, le va a a esa gente del pellejo.